Voy a leer unos pasajes de la Biblia, hermanos, en Isaías 55, 8 y 9, y dice la Palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, amén hermanos, vamos a sentarnos hermanos, puedes sentarte Gloria a Dios hermanos, que nos da la bendición hermanos, de estar aquí en este día que nos dio un día hermoso hermanos, amén. para para este juego y pues todos somos ganadores hermanos, porque somos hijos de Dios amén. ¡Aleluya! que estamos aquí escuchando su palabra hermanos, que, que es lo más precioso que puede existir, amén Tener a Jesucristo en nuestro corazón, hermanos, y como dice la Palabra de Dios, ah, que los caminos de Dios no son vuestros caminos. Amén. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Y preparé un corto mensaje, hermanos, ah, para la honra y la gloria de Dios. Este, Estoy un poco nervioso, hermanos, porque no estoy aquí, hermanos, grabando. Aleluya. Y, pero, gloria a Dios, que Él me, me da la fortaleza, Amen. hermanos, y Él me da el valor para Amen. pararme aquí, hermanos, y, y, y dar su mensaje. Amén. Amén. Y dice, hermanos, bueno, hay dos, dos tipos de personas, hermanos, dos clases de personas. Amén. Los que siguen a su corazón, hermanos, los que siguen sus sentimientos y sus emociones. Amén. Los que hacen, los que hacen hermanos, su propia voluntad. Amén. Y luego hay otra clase de personas, hermanos que guían a su corazón, que guían a su corazón, hermanos, con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, hermanos, y estos son, son salvos, amén, porque ellos obedecen la palabra de Dios, amén, hacen la voluntad de Dios, amén, <risa> gloria a Dios, hermanos. ¿Qué clase de persona quieres ser tú, hermano Esta es la pregunta de hoy. ¿Quieres ser, quiere ser salvo o no tienes la salvación de Dios también? ¿Quieres ser la clase de persona que, que, guía, que sigue su corazón hermanos, que sigue sus sentimientos? ¿O la clase de persona que, que guía su corazón hermanos, a través de la voluntad de Dios, a través de la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí quieren ser salvos también? ¿Cuántos aquí quieren guiar su corazón con la palabra de Dios? Amén. yo quiero ser salvo, yo estoy salvo hermano, yo me siento que yo soy salvo hermano porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, amén, yo quiero seguir el llamado que Dios tiene para mí, amén y voy a dar un pequeño testimonio de mi vida hermanos, yo cuando llegué a los a los días de Jesucristo hermanos, yo tenía 29 años y viví 29 años hermano sin Dios en mi corazón hermano siguiendo mis sentimientos, siguiendo mis emociones, haciendo mi voluntad, caminando mis caminos, siguiendo mis pensamientos, mis ideas, amén, hasta que llegó Jesucristo, hermanos, hasta que un día dije, me cansé y dije, yo ya no quiero vivir así, siguiendo mis sentimientos, siguiendo mi corazón, ¿amen? mis emociones, amén, no me ha traído nada bueno, hermanos. Amén. Cuando Dios llegó a mi vida, hermanos, yo, yo era un alcohólico. ¿verdad? Yo era un alcohólico, mi matrimonio ya se estaba separando, hermanos. Ya habíamos hablado yo mi esposa que ya cada quien se iba a ir por su lado. Ya no, ya no. siendo hackeado por mis sentimientos, yo estaba siguiendo mis sentimientos y yo decía, yo yo ya no estoy feliz con ella, no nos, no nos entendemos, no nos comprendemos. Hasta el, me acuerdo muy bien, hermanos, el, el 19 de noviembre. <risa> sí, sí, sí, sí. En el 29 de noviembre de 2008, hermanos, yo recibí al Señor en mi corazón. Gloria a Dios, aleluya. Yo sí, de Dios, llegó el día, hermanos, que dije, Señor, porque yo no creía en Dios, hermanos. Llegó el punto de mi vida que yo decía, no, Dios no existe, no lo veo. Necesito ver algo para creerlo, a mí, cuánto tiempo. La universidad, hermanos, y yo pues, me sentía, tomaba clases de filosofía, amén, y yo me sentía muy sabio, hermanos, que yo lo sabía todo, amén, pero no sabía nada, no sabía nada, hermanos, la verdad es que no sabemos nada, y esta es la palabra de Dios, que Él es el camino, la verdad, al Padre si no es por Él, y ese día, hermanos, yo me sentí cansado ya, hermanos, yo me sentía cansado, que... Que, iba, que me sentía solo, fracasado. y Dije, Señor, yo no he, no he hecho nada con mi vida. Mira, ya mi matrimonio se, se, se, se, se está destruyendo. Ah, el alcohol me está consumiendo. El trabajo no o no hace el trabajo que yo quiero. Amén. Muchas cosas, hermanos. me sentía totalmente, hermanos, ah, vacío. Amén sentía así o triste, infeliz si tú existes mira padre santo si tú existes entonces cámbiame cambia mi vida amén cámbiame haz lo que yo no he podido hacer y si sí, hermanos Dios está ah, ese día en esos días hermanos yo busqué a Dios hermano fui allá que había una congregación allí cerca de donde vivía hermano tenía padre y fui con mi esposa, le dije, vamos, vamos a, vamos a, este, a la iglesia. Pero bueno, bueno, ella no creía, hermano, que yo quería ir a la iglesia porque yo le decía que yo no creía en Dios. Y ella fue conmigo, fuimos juntos, hermano. Y ese, y ese día, hermano, yo abrí mi corazón y recibí al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y le entregué mi me vida a Jesucristo. Y desde entonces, hermano, desde los 29 años hasta ahora, tengo... 36 hermanos tengo 6 años en los caminos de Dios mi vida ha sido tan tan maravillosa hermanos. me siento gozoso, me siento lleno hermanos jamás había sentido algo tan hermoso aleluya! siento siento, hermano siento el amor de Dios conmigo siempre hermanos porque Dios nos ama Dios nos ama a todos hermanos y cuando tú entregas tu vida a Él tú puedes sentir, hermanos, cuánto Dios te ama, te ama, hermanos, y nos ama, amén. Entonces, hermanos, no, no sé cuántos aquí, hermanos, han entregado su vida a Cristo, pero si tú no has entregado tu vida a Cristo, hermanos, Dios tiene un regalo para ti en este día, hermanos, ¿Amén? Él tiene un plan de salvación, hermanos, para tu vida, amén. Y lo primero que tiene en ese plan, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es, es humillarnos. Así como me pasó a mí, hermanos, que yo me humillé y dije, Dios, aquí está mi vida, yo ya no puedo, ya no quiero vivir así. Tienes que humillarte, hermanos, humillarte y, y buscarlo. Amén. Esa es la palabra de es que, Dios que el reino de Dios, hermanos, es de los valientes, amén. de los que arrebatan la bendición, amén. amén. La salvación es algo precioso, hermanos, tener a Dios en tu, en tu vida es algo precioso, amén. Es, lo, es el tesoro más grande, hermanos, que podemos tener. Yo tengo, hermanos, dos, bueno, tengo cinco hijos, hermanos, dos son ya, son mayores, uno tiene 20 y el otro tiene 18. Yo todos los días, hermanos, oro por ellos, hermanos, para que aún no son salvos, pero yo creo, hermanos, por fe, que van a ser salvos, hermanos. Feren, Aleluya. Porque dice la palabra de Dios, si, si crees en Jesús, hermano, si crees que Jesús es el Señor, que Dios va a llegar a tu vida, a su, a su debido tiempo, al tiempo de Dios, hermano, no al tiempo de nosotros. Creo que Dios tiene un, un, una, un tiempo para todos nosotros, amén. Si tú no has recibido a Dios, a lo mejor hoy es, es tu día de recibir a Dios, de que tú te humilles, y lo busques, y abres tu corazón, hermanos no sabemos qué vaya a pasar mañana eh, si mañana tengamos vida amén no sabemos hermanos muchas veces como jóvenes pensamos que tenemos mucha vida todavía adelante hermanos pero no sabemos Porque los pensamientos de nosotros no son los de Dios hermano. así que te, te invito hermanos te invito a que tomes esa decisión de entregar tu vida a Cristo hermanos hoy no te esperes, hermano, hasta mañana, hasta una semana, acabo todavía, soy joven, o sea, tu vida a Cristo hoy, hermano, recibe este regalo de Dios ahora, vas a ver que no te vas a arrepentir, hermano, Dios. Yo, yo a los 20 años, 29 años cuando recibí a Cristo, decía, ¿por qué no? ¿Por qué no lo recibí más joven? ¿Por qué no lo recibí cuando tenía 15 años, 16 años? no hubiera pasado por todo lo que pasé, todo el sufrimiento, pero, además, Dios, la bondad de Dios no, no, es, es, no es lo que nosotros a veces queremos o pensamos. en Él, amén. Dios tiene el control de todo. tal vez muy pronto, si no eres salvo, lo vas a recibir, tal vez tengas que pasar con muchas cosas, hermano, antes de que, de que tú te humilles a Él y lo busques, amén. Pero si tienes la oportunidad, yo sé hermanos yo te invito que no lo que no no lo pienses tanto hermanos que que tú te humilles ante Dios y y lo busques amén búscalo hermanos búscalo y primero en el plan de Dios hermanos tiene que haber como les decía tiene que haber un, un arrepentimiento hermanos tiene que haber una humillación amén tienes que humillarte a, ante Dios y Amén. Y creer que Dios es el creador de todo, hermanos. Que Dios es el, es el creador de tu vida. Que, que no somos nada sin Él. Amén. Porque no somos nada sin Dios. Nada hacemos, hermanos. Él es el, el, el que nos da todo. Amén. Si tú tienes un, un buen trabajo. No sé. Si tú tienes lo que tienes, hermanos. Es porque, porque Dios te lo ha dado. Amén. Y tienes que... Y humillarse y creer que Él es, Él es el que nos da todo hermanos, que es el que nos va a bendecir de, de todo todo y segundo si hermanos, en el plan de Dios tienes que hermanos aceptar que eres un pecador hermanos, que todos somos pecadores ¡Mierda! que no hay un justo un solo justo en, el, en esta tierra hermanos dice o sea, la palabra de Dios hermanos y como somos pecadores pecadores hermanos todos estamos destituidos de la gloria de Dios amén nadie mientras no te arrepientas amén, mientras no te arrepientas no vas a entrar al reino de Dios hermano. amén todos somos, estamos condenados a muerte, amén dice que la paga del pecado es muerte y segundo hermanos es, es, tercero digo es confesar hermanos Jesucristo es el Señor. Amén. Que, Jesús, que Dios envió a su Hijo a la tierra, hermanos, para que muriera por nuestros pecados. Amén. Su Hijo unigénito para que todos, hermanos, los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, por último, voy a leer, Romanos capítulo, capítulo 10, capítulo 8, hermanos, dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor ¿sí? y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Esta es la fe que confesamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, Amén. que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y no sé si hay alguien aquí que, que aún no es salvo y quiere entregar su vida a Cristo en este día, hermanos. Si hay alguien para pa que pasen, hermanos, para que hagan la, la oración de fe, tengan en su corazón. O la invitación, hermanos. Hay alguien? No, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Yo sé, yo creo y Dios, que Dios tiene un tiempo para todos, hermanos. Amén. Entonces dejo, dejo el lugar, hermanos, a le si corresponde.